con nuestro espacio de bienestar y para eso la bienvenida a nuestra coach Ale López Bienvenida Hola, Ale gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, contentos de recibirte una vez más Muchas gracias La verdad que se viene hablando mucho del tema que vamos a tocar hoy e incluso hay una serie que está muy vigente que la empecé a ver Te digo bien. por recomendación ¿Te iba, tuya Te a preguntar? <ríe> que tiene que ver con la ¿Cuál? importancia de saber nuestro árbol familiar La serie se llama se Mi llama Otra Yo Ay sí, la empecé también ¿La empezaste? Sí Está buena. bueno. Está hace buena. poquito, voy por el segundo capítulo. Yo voy por el 3. <risa> Después nos juntamos a ver. Dale. La importancia de saber de dónde venimos, quiénes somos, quiénes son nuestros antepasados, más allá de nuestra familia inmediata, que es la que conocemos, ¿o no? Está bueno lo que traes de mi otra yo, porque es como que... A partir de esas series, o según mi visión, es como que fue tan masivo, ¿no? Que a la gente le empezó a resonar un montón esto de la importancia de saber quiénes fueron mis antepasados y qué sí. les pasó. Uh -huh. No solamente quiénes... Fue mi, mi abuela, mi bisabuelo. ¿Qué les fue pasando? Porque uh -huh. desde la epigenética, ¿no? Más allá de lo más abstracto, desde la epigenética, se empiezan a, a, a transgeneracionalmente a pasar un montón de información y un montón de historias que quedan uh -huh. en el árbol familiar. Perdónale, ¿qué es la epigenética? La epigenética es, es eh, todo eso, toda esa información que se va transmitiendo de generación en generación a través del ADN. Wow. Uh -huh. Entonces es como que no es tan descabellado pensar de que quizás puedo estar repitiendo algún patrón claro. de mi bisabuela o de mi abuela o de mi abuelo, uh -huh. o sea. Todos pertenecemos a un sistema. Entonces, cuando yo empiezo a tomar conciencia del lugar que estoy ocupando en ese sistema, quizás puede ser por similitud, me parezco a alguien. ¿Viste cuando te decían, sos igual a tu abuela? Y si a tu abuela fue recopada, está buenísimo. Pero si tu abuela tuvo un montón de líos, como sí, están como, como identificándose con eso en la, en la identidad. Y, eh, por otro lado, lo que hoy les traigo es este arbolito de la peli Encanto. Ajá. Si la vieron, bueno, la idea es que la vuelvan a ver con otros ojos, ¿no? Bien. Porque en Encanto también, según los, los profesionales, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, por ahí los biodecodificadores y los terapeutas, estamos como analizando <coughs> y es como muy gracioso ver quién cumple este rol. Recién cuando decías lo del, lo del coso, pensaba en Isabela. ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de los personajes y la invitación es a que la gente Dale. se pueda identificar con quién, eh, con qué personaje se está identificando para ver qué trauma trae okay. en el, el sitio. Yo no la he familiar. visto, Ale, así que me vas no a tener que, que explicar no a ahí más o menos quién es quién. A ver, ¿lo ¿tenemos el, el arbolito para compartirlo? Les cuento que uh -huh. eh, la película Encanto, no la voy a spoilear, pero bueno, algunas, algunas partecitas las, las vamos a decir. Uh -huh. Es una familia que está en Colombia, Sí. ¿no? Eh, esos son los Madrigal, en donde tienen una casita que se llama casita uh -huh. Y que tiene como poderes mágicos Ajá. Todos los eh, personajes a los cinco años abren una puerta y tienen un don Ah. Okay. Pero hay una de ellas, que es Mirabel, que es la protagonista, que es la que justo no tiene un don Ah, Ajá. la que vemos ahí en pantalla Exacto, pero fíjense que es la curandera, es la que intenta mantener a la familia entera A mm. costa de todo La que y, une ...la que une y por querer pertenecer se banca el dolor de no tener un don. Después van a ver por qué en la película, no se los voy a decir. Bien. Pero sí es importante, eh, lo hablábamos con Gisela en la radio más temprano, es a costa de todo vos estás tratando de que la familia esté unida. Uh -huh. Quizás ese es tu don, ¿o no? ¿O no? O será necesario no sé. llegar a ese extremo de forzar el vínculo. O hasta cuándo es necesario, uh -huh. ¿no? Un poco uh -huh. lo que hablábamos esta mañana es eh, si no lo estás sufriendo... Bueno, puede okay. ser que... ¿Pero qué pasa cuando lo empezás a sufrir? Y decís, uh -huh. che, paren, yo no salgo, no hablo, no, nadie me escucha, pero yo tengo que escuchar a todo el mundo. Claro. Uh -huh. ¿Hasta no dónde sé, hay que soportar? ¿Hasta dónde, no? Uh -huh. Entonces, eh, y, bueno, después van a ver en la peli que Mirabel termina siendo la que... Muy bien, la, la ¿sí? música. <risa> ah. bien, ella es la que mantiene, pero es la que también empieza a ver todo lo que está fallando. Uh -huh. Ok. Entonces es como que en la herida está el don de todos. También. Muy bien. Después está Isabela, que pensaba en vos, que hay Clario recién. Ay, pero es que. ¿Yo soy esa? La perfeccionista que no puede ser. Ay, sí, qué ah. intensa no, no, no, no sé. No <risa> sé si es tan así. ¡Sí, sí. Isabela no <risa> representa, nos representa eso que todo tenemos que hacerlo perfecto. Sí. Y que si no está perfecto empezamos a tener la mirada familiar o del sistema o de uno mismo en donde cómo ¿Cómo que, ¿Cómo que se devuelve el papel. Más no, durísimo. Y es esto de nuestra voz interna de cómo voy a faltar, O sea, uh -huh. voy a desilusionar a otro. Uh -huh. ¿Y qué tienes si desilusionas a otro? Si vos estás siendo fiel a vos misma. De hecho, en una parte, en una parte de la peli, Isabela necesita es la que las que tiene el don de poner todo de flores, ¿no? De poner todo lindo, uh -huh. de todo de flores. Y en un momento empieza a ser cactus. Ajá. O sea, no quiero estar sosteniendo todo el tiempo flores, flores, flores, flores. Que banquen, no sea, también me enojo. En claro. También puedo, exacto, empezar a buscar este equilibrio, ¿no? Después está Bruno, que son esos secretos familiares no que se, tanto... No se habla de, de Bruno. Bruno. No, bien, bien. Está, está, están, están Estamos, estamos en cierta sintonía. Bruno, ¿no? Es el excluido. Cuando uh -huh. hablamos en las constelaciones familiares, esto de que todos queremos pertenecer... Eh, Bruno, en este caso, es el que no quieren, es al que ex excluyen, mm. porque él es el que tiene el don de ver las catástrofes familiares. Eh. Uh -huh. Y para no hacerse cargo, lo mandan. Sí. Claro. No, por eso no se habla de Bruno. Y son, eh, a ver, este personaje representa todos aquellos todos aquellos secretos, ¿no? Le voy a decir, no le vas a decir y que salen los más truculentos los secretos uh -huh. de familia viste que suelen ser los más complejos y que se esconden generalmente por vergüenza por lo que sea por vergüenza por humillación sí por porque por ahí hay cosas graves que, que pasaron no sé si tanto ahora que uno puede más hablar un poco más pero imagínate nuestros bisabuelos claro. o sea, y uh -huh. toda esa toda esa información sigue estando en el sistema entonces uh -huh. por ahí los que los que sientan no porque esto también es a nivel de, de del inconsciente, los que sientan de che, yo siento que no estoy viviendo mi vida yo siento que hay algo que quiero decir y no puedo yo siento que bueno, uh -huh. empezar a abrir este espacio no terapéutico para bueno, quizás sale ¿sí? uh -huh. en un movimiento de constelaciones o, o en codificación o con los psicólogos salen los que están más en el ámbito de las terapias complementarias uh -huh. ¿sí? porque es un movimiento de la, de, del inconsciente con las plantillas o los muñequitos, hay un montón de, de juegos o protocolos que termina saliendo, como pasa en mi otra yo. Uh -huh. ¿Y ¿cómo sabe que la abuela...? Claro. ¿Y cómo...? Y les juro que sale. Uh -huh. Porque la, la información que yo tenga no la vas a tener vos. Porque uh -huh. no estamos en el mismo sistema. Y sale. ¿Y cómo llega esa información, Ale? ¿Cómo es que se conoce? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta... Yo lo llevo mucho más por el lado de la programación neurolingüística... ...y, lo, y a ver, como la mente holográfica o la mente inconsciente, ¿no? Cuando vos, no sé, por ejemplo, pones unas plantillas o... A ver, o conectas a las personas con los colores, con los aromas o con, con algún tipo de simbología la persona lo saca. Entonces, si la uh -huh. persona se para de una determinada manera, mirando hacia un lado o hacia el otro, y sobre todo cuando, en las constelaciones grupales, cuando te asiste otro, uh -huh. al otro le pasa lo que le pasó al... al claro, lo siente. Y lo siente. Uh -huh. Si bien, a veces, parece como muy descabellado, está como la teoría de Rupert Sheldrake, que son los campos mórficos, para uh -huh. que la gente también empiece como a, a, a mirar, términos, ¿no? Claro. Uh -huh. Los campos mórficos es, yo traigo una información y cuando me paro o cuando hago un movimiento, esa información empieza a salir. Uh -huh. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? A través del de mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral, los personajes, ¿no? Porque no es tan chocante para la mente consciente, no sé, bancarse una traición, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es como que lo Veo, no sé, que un elefante, no sé, se come a otro elefante, entonces lo que veo es, y cuando empezás a interpretar, decís, bueno, ese elefante, ¿qué le pasó? Y lo traicionó al otro. Entonces termina saliendo en el lenguaje verbal todo lo que es el lenguaje inconsciente, ¿no? Uh -huh. Y sale, chicos. Les juro que sale y es impresionante porque a la persona le hace sentido solo también por abrir el espacio. Uh -huh. Entonces el, el no se habla de Bruno, todos estos secretos que está bueno que empiecen a salir. Lo que sí está bueno también es lo que yo siempre digo, la ética del terapeuta, ¿no? Esto no es una sesión o la fascinación por ir, buscar, porque seguramente encuentran uh -huh. en una sesión, dos sesiones. También hay que acompañar a la persona a que cuando se destape esta olla, que la persona sepa qué hacer con eso. Claro. Porque a veces es grave uh -huh. y hay un, una resonancia y hay un, sí. una química que vos decís, che, me di cuenta de esto y ¿ahora qué hago? Entonces, uh -huh. sí, no... a sanar, más que nada, ¿no? Uh -huh. A ver, la, la idea siempre es... Eh, Poner luz. Uh -huh. Cuando vos pones luz, implica que hay algún tipo de oscuridad, ¿no? O algo que no te esté gustando, no estés pudiendo cumplir. Uh -huh. Cuando se destape la olla, está bueno que la persona tenga recursos concretos uh -huh. para que pueda empezar a trabajar eso y a transitar esta nueva versión. Uh -huh. ¿De quién vas a estar siendo si no sos el que carga el secreto? ¿Quién uh -huh. vas a estar siendo si no sos la que siempre tiene que estar perfecta para todo el mundo? Uh -huh. Porque empieza tu laburo. Sí. Luisa, que personaje vamos, de la familia, ¿no? Ah, qué fortachona. Yo me, me reidentifico con eso. La que lleva el peso sobre sus hombros, uy. Y si escuchan la canción, en un momento dice que ya necesita ser como pop, ¿no? Como. hasta no puedo cargar más, ¿no? Uh -huh. Entonces está bueno darnos esta posibilidad de, de, de si estamos siendo esta Luisa, ¿no? De, yo me van yo, yo lo hago Vos tranquila Vos esto yo, No, uh -huh. deja yo No puedes encargarte uf, de todo claro. Va a llegar en un momento que, que está la posibilidad también O abrir la posibilidad De decir que no uh -huh. Uh -huh. Si quieren vamos con la buena alma Dale Es re interesante La matriarca que transmite su trauma ella, uh -huh. ella sufre un trauma con su esposo ¿No? Ella pierde a su esposo Por sí. eso en la búsqueda De tener a toda la familia unida Es donde buscan la casita Madrigal Ajá. Sí, de los Madrigal Entonces eh, es tanto, fue tanto su dolor De quedarse con sus tres hijos sola que Ella empieza como a, a Que la que perfecta tiene que ser perfecta Isabela, entonces fomenta el trauma En los demás, uh -huh, que es claro. lo que ella no puede soportar Que bueno, quizás Isabela La perfecta a veces quería tener cactus uh -huh. Y quizás la fuerte a veces también era débil Y Mirabel, en realidad ella le cortan El don, ¿no? Porque él era la que salvaba al clan familiar. Uh -huh. Entonces, es como que cuando lo ve y tiene un enfrentamiento, Mirabel con, con la abuela, es donde realmente empiezan todos a tener este equilibrio. Uh -huh. Puedo ser fuerte y puedo ser débil. Claro. Puedo ser perfecta y a veces puedo ser imperfecta. Entonces, en este equilibrio, bueno, todo se termina eh, ordenando, ¿no? Me bueno. encanta, me encanta ¿Nos queda algún integrante de la familia o son ellos? Nos queda... No, una pregunta nos dice la Una pregunta, ¿sí? Eso Es lo que les decía recién ¿Qué uh -huh. hacemos? Claro Busquen terapeutas eh, que tengan experiencia Busquen terapeutas, sí, con una ética profesional uh -huh. eh, en donde, puedan, en donde sea un proceso para acompañar y resignificar todo este, claro. toda esta historia o, todo este, o toda esta información. Ese, ese es el, el pedido ¿no? y la, la oferta que uno hace, que se cuiden, que se llega, que aprovechen, porque hay un montón de cosas uh -huh. que podemos empezar a saber también. Uh -huh. ¿Estos métodos, Ale, serían las constelaciones, por ejemplo, para poder conocer estas situaciones? sí. Creo que es una de las patas. Yo trabajo uh -huh. mucho con coaching, con constelaciones y con biodecodificación uh -huh. y con programación neurolingüística para que haya justamente un proceso de apertura y de cierre. Uh -huh. Y uh -huh. que sea amable. Pero bueno, Solicitas. hay muchas muchas maneras mm -hmm. es muy interesante super interesante la verdad Encantado. que y, uno... sale, y sale y sí. es hermoso claro por ahí uno no lo no lo llega a entender viste pero hay que, yo creo que, hay que experimentarlo cada uno desde lo personal para para ver qué sale no porque Total. seguramente hay muchísimas cosas que traemos con nosotros sí, que, que desconocemos no y buenas también Cosas bu seguro. Y buenas también Seguro cosas sí. buenas Seguro es cual. necesario sanar todas esas heridas de cuestiones también para poder avanzar esas limitaciones Tenemos un mensajito por ahí a través de nuestro WhatsApp Que nos ha llegado y dice Buen día, mejor de mañana Me encanta la temática nah. que están abordando sobre el árbol familiar Por favor que pongan el nombre de la película Bueno, la película es Encanto Esa es una película de Disney este, Y la serie sobre la que hablábamos se llama Mi Otra Yo Y está en Netflix Es una serie turca que está muy buena Que también aborda esta temática para los que les interese y la quieran ver. Me Excelente. Muy gracias, Ale. Vale, muchas gracias. Dale. Dale, muchas Un gracias. placer tenerte acá como siempre. Un placer.